¿Pero dónde vas con más cash, consejo? Hoy ¡Ah! vamos a hacer un unboxing. <risa> vamos a hacer un unboxing. De casco. ¡Hola! Y vamos a hacer un unboxing. Sí. Porque ya nos aburrimos. Entonces sí. también queremos participar nosotros, ¿verdad? Sí. ¿So ya ¿Cuánto llevamos en casa? Un, un mes, mes y una semana casi. El mío más abil. Bueno, sabéis que en la página web de ciclosalmozara.es tenéis aquí toda la información de cascos, un montón de repuestos, y luego por ahí los cascos, que con los de niños y los de adultos ¿vale? Desde los más baratos hasta los más caros. Entonces, hoy vamos a. Ahora vamos a empezar con el modelo Kids, el de niños abrimos? Sí, ven. Vamos a ver qué tal. Mira, que Hola. Ah, oh. ¿Y hola, la es... y, y también tiene... Esto tiene una cadena, ¿eh? ¿Qué lleva? Tiene pistas, sí. ¿De carrera sí. de coches? Sí, uno. Explícale. Aquí tiene uno, tres. Para que esté tranquilo y cómodo. Muy bien. Y esto también es para, para que esté cómodo. Anda. Y tú es para que se, para que, para que no te entren las mucas Muy bien ¿Y es lavable? Sí, mira vale. Hay recambios sí. Se pueden quitar Oye, pero que no hace falta que rompáis el casco, ¿eh? <risa> ya está, ya está ya está. ¿Lo probamos? A ver qué tal Esta es una talla M Me ha parecido ver por aquí ¿Tú puedes? Ah, vale, que lo haces. Yo no lo veo claro, ¿eh? <ríe> Cinco semanas después. ¡Ole! <ríe> y se ajustaría de aquí, ¿vale? Tenemos aquí para poder ajustar. Las preto. Enseñamos, mira. Hay dos tipos de. Dos modelos. Dos modelos de casco. De modelo esqueletón Tenemos este Y en color verde el rojo de color, color verde Eso es, se ajustaría de aquí Mira, vale. lleva, lleva rejilla Delante, para que no entren Las, las he moscas hecho. ¿Ves? Los he mosquitos hecho. Para que no entren los mosquitos A ver, David, ¿qué nos traes? Un caco de adulto Anda, modelo Rumbus De color blanco Y un montón ¡Hola! ¡Qué guay! Negro, blanco, azul, rojo y amarillo. Perfecto. Tallas pequeña y grande. Esta es la grande. ¿Vale? Como grande. Lo vemos. Así un poco. <risa> ¿Eh? Pero a ti te queda ¿Vale? genial. No pesa nada. Se ajusta súper bien. De preciosa muy bien. es en 34,90, pero lo tenemos de oferta. Vale, 29,65. Ni 29,70, ni 29,60. 29,65. La jefa dice. Vale, va todo de una sola pieza. Y eh, Es el Casco y Vale, va todo de una sola pieza. Vale, que los cascos baratos se separan, lo que sería la carcasa de fuera de la del corchopar. Y lo bueno que tiene, aparte de que es lavable, tiene un mogollón de recambios, ¿vale? Se puede ir quitando todas las piezas y lavarlas. Lo que es la parte de atrás, vale, nos va a ajustar con esta ruleta, nos va a ajustar desde delante. Entonces ah, nos va a coger toda la cabeza toda, se la cabeza. toda la cabeza. Y nos la va a ajustar mucho mejor, vale. Tenemos aquí esta ruleta, con esto se ajustaría y también se ajusta un par de posiciones de altura. De altura. pero puede subir más arriba o más abajo. ¿Vale? Muy bien. Puede ¿Subir o no? Fantástico. También, el tameralite Y esta también Y esta me gusta a mí ¿Lo abrimos o qué? Sí Venga, vamos a abrirlo Tameralite, disponible en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 colores distintos A un precio de 44,90 Aquí tenemos el rojo con blanco 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8 el diseño es bastante más chulo, ¿verdad? En vez de sí. ser solamente de un color, ya son Uno, varios colores Dos, tres, cuatro, cinco, seis Y tiene más entrada de aire también Ocho, nueve, diez Tallas igual, eh, talla pequeña, talla grande Sí, talla sí. grande, talla pequeña Llevaría sí, no, también la visera que también se puede quitar o poner ¿Vale? Esta está puesta eh, eh. No a tires que te la caja. Eh, quiero jugar. Vale, y llevaría también El tema del ajuste Vale, el ajuste de aquí Lo mismo Al Davino que le gustan son las cajas Lo mismo, vale eh... Piezas desmontables, desmontables lavables, el mismo tipo de cierre Eso es, ¿eh? mismo ajuste Recambios también sin problema Vale qué? Diferencia se podría decir que es diseño, ¿no? El diseño, este no ajusta de altura ¿Este no lleva ajuste de altura? No, es lo único Exacto. que me lleva Sí que lleva Sí. Lleva dos punticos de ajuste de altura ¿Me lo pruebo yo? Sí Toma, ¿Sí? otro casco pero este para. Mí. Para que hagas el unboxing. Cascos El. Este casco es ¿no? Eleo. Este lleva un oh, de colores. <risa> siete colores. Canta. Siete colores. Y yo... Luego tengo uno de esos. De este es el de amarillo. Este es un casco semiaero, de estos modernos. No, no. Vale, lleva un degradado y todo. Está súper chulo, ¿eh? Y pie Tallas. Lo mismo. No, moralo, moralo, Pequeño Pequeña, grande. No. Colores. Lo mismo. Montón de colores Es como más ergonómico Vale, ah. lleva la forma Como más redondeada Entonces esto a la hora de... No te pienso comprar otro Que tú ya tienes uno Pues este me mola, eh Este lleva la forma Para las orejas ¿Vale? Para que quede por debajo de las orejas Pero eso hay que ponerlo bien Bueno, lleva eh, la pieza esa Así. Como los de gamas más altas Vale, esta es un poquito más completa. ¿Vale? Igual, es, igual de desmontable, pero lleva rejilla. Mismo ajuste para la parte trasera. Se coge desde el principio de la cabeza. Regularle también en altura. A diferencia de las cuerdas de la ¿vale? Esta saldría desde aquí. Y en y la gama un más pelín más inferior... Más desde Ay, dentro. Sale desde dentro. Pues este tianuto este Luttu y, y es súper guay. Hola, a ver, ensámelo. Sí, es el Corbe. ¿Modelo? Corbe. Lo mismo, tal y Y más chulo. Y grande, me ha mi el Mira, qué color más chulo. Hola. Este para mí. Y... Sí, claro. No, este para mí. Para ti. Sí, hombre, caro. Sí. Eh, Todo esta gama de colores. Y ya, eso es lo que hemos Ya se hemos dicho que había de las dos. PVP 99,90, no Pero siempre ¿no? en Ciclos Mozara los precios son reducidos. Vale, tema de esponjillas. Lo mismo. desmontables, lo, ¿Lo, lo vamos a poner? ¿O qué? ¿Lo hemos perdido? Esponjillas Vaya, vaya vaya Pollo que me he metido Las correas ya las como correas. los de las gamas un poquito más altas eso, eso lo bueno que tiene es que te separa las correas Y a la hora de ponértelo tienes más sitio para la oreja Marcado CE Que cumple con toda la normativa Entonces la diferencia de unos cascos a otros Es que los cascos de gamas más altas pesan menos Tienen menos material pero sin embargo tienen la misma capacidad de, de absorción y la misma seguridad que, que si tuvieran el doble de material los... Toma otro casco más para que lo probéis, este tiene un montón de cosas Toma Este casco tiene un montón de cosas ¡Huala! ¿Qué cosas tiene David? Tendríamos por un lado el casco Sí Y un lado el casco y otro lado el coro. Estás una buena. Ah, y luego Muy la carcasa claro. Que eso se puede utilizar cuando llueve y cuando, o cuando hace mucho frío. Vale, tiene pequeña y grande. Y así que aquí tenemos una diferencia. Vale, este ya va con un extra porque llevaría las almohadillas anti insectos que se pueden intercambiar con las que lleva de serie. Mira, desmonto una de las almohadillas Ya verás esa cosa que sale ahí ¿Y? ¿Qué es eso? ¿Azul? Llevaría aquí... No sé qué es eso azul Wow No sé qué es Eso es para que si te pegas un golpe, estas almohadillas absorben el impacto En vez de pegar directamente con el corchopán a la cabeza, estas almohadillas absorben el impacto y entonces el golpe es más flojo ¿Este? Sí entonces, Exactamente. Es decir que aunque te gastas un poco más. El casco ofrece una mayor seguridad. Llevaríamos las eh, cintas por fuera. Ah, llevaríamos el ajuste desde delante. Las cintas tanto la de delante como la de detrás, que salen desde el exterior del casco en vez de desde el interior. Ajuste igual, vale, tanto en altura como en regulación. Te aburro. <risa> Estos dos cascos se podría decir que son de la, más o menos de la misma gama eh, Lo único que uno es el formato un poquitín más aerodinámico Y el otro es el formato un poco más ventilado Más para... bueno, distintos formatos, distintos cascos Bueno Y para el último casco ya me pongo yo ¿Sabéis por qué? Porque este casco es para Bueno, último casco, Spiew Profi como... ¿Hola? hola, hola cariño ¡Muah! Me queda aquí estupendo Y también lleva la funda esta Que se pone aquí en la cabeza Tocata, Para ser más aerodinámico Este casco lleva un cierre tipo boa Va con unos alambres Entonces lo giras y se te aprieta A la parte de atrás ¿Ves? Y también salen las correas del exterior del casco. Esto me gusta a mí más porque ya no se te queda la correa tan pegada a la piel. Tienes como más libertad, como más, más anchura. Y las correas también se te quedan más separadas de la oreja. Tienes más agujeros para la oreja. Y las esponjillas tienen un sistema antibacteriano. Y tienes también una rejilla. Y tienes además una visera. Y tienes además una bolsa. Y tienes además... Pues bueno, pues un montón de... Pues el que mola, que este es el tope de gama Y los tope de gama, pues siempre molan Aunque sí? Dentro de la gama Profit También estaría disponible la versión aerodinámica Que sería el Profit Aero Sería una, una forma similar a la del Corvette ¿Vale? Pero con el cierre tipo boa Y con las esponjillas también de gama superior Y que, que estos vídeos no los hacemos Ni para vender más cascos Ni ni para... para ser super youtubers los hacemos para entretener un rato entonces si os habéis reído aunque sea solamente esto, pues suficiente y así de paso nos hemos entretenido diles adiós a los follawas ¡Adiós ¡Quedaros en casa! lo que, Inmaculada? ¿Me lo compras? Yo quiero este Yo quiero, yo quiero ah, Y yo ah, quiero la luna Y la tarjeta de los David, pero apunta bien este vídeo va a quedar hecho una mierda, ¿verdad? ¿Eh? ¿Tú qué crees? ¡Yo quiero salir de casa!